Y es que la perversa. Ay, ¿me entiende? ¿Tú me entiendes? La perversa dice que le quieren frisar su carrera. Señores, la perversa, la exponente urbana de Denise Michelle Tejada, conocida como la perversa, quien se ha convertido en una de las figuras más controversiales del movimiento urbano criollo denuncia que la compañía con la que trabaja no le in, no le invierte ni un peso a la, a, la, a la gran pegada que ha tenido ella y que ha recibido eh, y, y no ha recibido ninguna remuneración económica tal como rese, tal como reseña el portal más eh, más MVP, más MVP es un portal más VIP, la sí. gente de nosotros, ¿verdad? Sí. La también bailarina de la música urbana dijo a través de una publicación de Instagram que antes de dar a conocer la situación con, el, con Popeye Record, buscó todas las formas para hablar con él. ¿Eh? La perversa denuncia que está siendo frizada. ¿Me entiende? Mira. <risa> <risa> Mira. Aquí está la foto Mira, ese que... es Popeye. Sí. Sí, ese. O sea, Popeye el está gordo ahí, ¿eh? Popeye. Popeye, era felito. Ah, Popeye, era felito. <risa> Popeye. Era felito, Popeye. ¡Ah! Yeah. ¿Y quién es? ¿Quién es? No, no, era Felito. Ah, no, era era felito. ¿Y quién es? Ah, Ese es Popeye, el manager de ella. El de la compañía. Sí. <risa> Mira, yo te voy a decir algo. La, la perversa cambia tanto de luz que tú me pones ahí la perversa y no sé quién es. O sí, sea que otra ahí. Sí, porque ella cambia mucho de luz, como muy seguido. Tú me dices, esa es la perversa y yo no sé. No. ¿Cuál es sí. la perversa del lado? No sé. Porque como tiene los cabellos rojos un día, o sea, al otro día colores. tiene. Como que no tiene sentidad. Oye, ¡Ay! Oye. ¡Ay! ¿eh? No tiene sentidad propia esa muchacha. Sí. Con el maquillaje también. ¿eh? Un día porque... La, la, la, la, la insuperable es porque siempre ué, está sí. impecable. Un glamour. Un glamour. Es porque la insuperable anda. No sí, mamí, que claro. también la materialista la siempre materialista. con un flow único el Usted no comprar puede compro, esta muchacha viene con un día con el pelo azul yo creo que hasta Jailin le fue adelante a eh, la perversa porque eh, un, día, un, un, un día con el pelo azul otro día el pelo rizado otro, otro de nua, otro con una chaqueta sí, eh, sí. Pues, mira pongan ponga esa en grande pongan esa en grande ahora pongan la, la otra ve no sabe de la gente en la calle no sabe quién es su imagen hay que trabajarla. Uh, uh, uh. Bueno, pero ahí mismo ya lo dice, no tiene no tiene manejo. O sea, eh, Popeye se está comiendo todo el solo y no te, no está pendiente a carrera, que eso es lo que ella denuncia porque eh, ella ya lo dice. Exactamente, porque en el ámbito yo vi la entrevista con Alofo que ella decía que en el ámbito de las chicas famosas el estilismo tienen que tener una persona que, uh -huh. que como decían, que es lo que identifique el estilo de ella. Cuando ella inició el estilo de ella era el, el pelo de los colores, morado claro. y rojo, creo y que era el, el otro, rosa, y rosado. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay quien invierte en el estilismo. Entonces ella dijo que es ella misma, sí. del dinero que ella ten, que tiene, supuestamente guardado, que ella misma la que hace sus propios sí. looks, va a un lugar, le tienen fotos, buscar una persona que la maquille, porque no hay quien invierte en eso, lo cual tiene que hacer esa persona no, no, Entonces Entonces que puede salvarla a ella a los focos y le tiene miedo. Y le tiene. <risa> Entonces, ¿quién va a poner su chelito ahí, eh? Sí. Peligroso. Eh, es un problema estos muchachos. No, que no tienen... Mira, Jomel, Jomel, Jomel, está tranquilo. Sí, que recordemos que ella en un momento eh, estaba haciendo party, ¿te acuerdas? Que lo hablamos aquí, estaba haciendo party y fue llamada la atención por, por la compañía Popeye Record, porque ella estaba haciendo party sin su autorización. Eh, y te pudo tener problemas. Y mira dónde va el problema. Eh, si el problema se extiende la más. Y yo creo que esa gente van a terminar con un show. Claro, sí. Corte. ¿Estamos ready con el sondeo? Ah, la gran ah parada, ok. Eh, señores! Eh. Vamos para allá. Eh, la gran parada del Bronx. Este 25 transmitida por aquí. Teleoperadora de este canal 10. Ya ustedes saben, señores, los que están allá, que no pueden estar aquí. Más un saludito, papá Tarima, ¿verdad? ¿Eh? Y a los muchachos de sobrosos le manden un saludito. ¿Eh? La parada dominicana en el Bronx, transmitido aquí, el 25, transmisión exclusiva, no en otro lado, aquí, transmisión exclusiva, la parada del Bronx, todo este equipo estará allá. Ya usted Dios sabe, sí, todo eh. este equipo, vamos para allá. Sí, la parada. La parada Dios mediante parada. la parada <risa> del Bronx. Ya usted sabe, estaré por allá unos cuantos días, tres o cuatro, con el equipo de los muchachos. Inmediatamente sí, tú allá. llegas al aeropuerto, te me despegas, que yo estoy cansado de estar sí, contigo allá aquí no, al allá allá lado. No me controló, ¡Ay! ¡Apiádate! Oh, oh. oh. <risa> no, pero vete solo. Este aquí, cuando estemos. Yo no voy ya para allá. Cuando estemos. Yo no voy Ustedes allá. lo vivieron eso. No allá. Cuando lleguemos. No, no, no, no, no, no te preocupa que yo me voy a encargar de eso. Gracias. Claro. Porque si tú quieres que te respeten tu espacio, tener una, una, una figura que va a estar en, en New York, ¿no entiendes? Claro. Ya tú no puedes venir ni estar secreteando ante de la gente, ni estar picando los ojos ni como tú lo picas, show, Ni tío, ni ¿Eh? nada. No, no, porque es la amenaza. Clonico, Vamos para no? allá, pero eso, eso hay que hablarlo bien. Oh, ¡Eh, ey, eh, claro. ey! Eh, eh. Eso no, no a lo veo. No, <ríe> no lo es? ¿Eh? Señora, la gente de Brown, estén activos con la parada. No, transmisión exclusiva por aquí, por el canal 10. Sí, sí. Exclusiva, es que no, por ningún lado. Teleoperadora de Nordeste, Telenor. Sí. sí. Y nada, señores, eh, por problemas técnicos, el sondeo no estará disponible aquí mismo ahora en vivo, pero lo pueden encontrar ahorita en, su, en las redes sociales, tanto Instagram, YouTube, ah, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana en Facebook, que está el de ayer ya en las redes sociales, el de sí. ayer está en Instagram y pueden... Vi un par de piro porque te han tirado una jovencita a ti? ¿eh? Es verdad. sí Yo no vi eso, no, no, claro. tú lo viste. Señores. <ríe> Siguiendo con información, es que un brote de COVID paraliza el rodaje de la secuela de la película de Game of Thrones. Y es que el rodaje de House of the Dragon, la primera secuela de ¿Cómo Game, es? House of the Dragon. Ok. Como la, como lo tragaron? ¿Cómo como lo tragaron? La primera secuela de Game of Thrones ha tenido que paralizarse después de que un miembro de la producción diera positivo por COVID-19 mientras filmaban unas escenas en Reino Unido. Según una exclusiva publicada por el diario The Lines este lunes, el positivo corresponde a la zona A de la producción que incluye el reparto de la serie. Bueno, bueno no, que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Eh, eh, buen rodaje y, y hay un brote de COVID. Hay que cuidarse todavía, el COVID está activo, la gente no le ha, no le ha cogido de susto eso. Así que la gente fanática de esta película cartelera que se aguante un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Porque la situación. Creo que nosotros seguimos durante nueve años esta serie, una de las más grandes de la historia de la televisión. Con todo y sus cosas malas también, porque hay que decirlo. Sí, sí, sí. <risa> su pro y su contra, ¿eh? Con su, con su pro y su contra, pues vamos a tener que esperar esta. Oh, bueno. Vamos a tener que esperar. Un poquito más por este brote del COVID A la gente que se vacune ¿eh? Aprovechando que estamos hablando del COVID sí, A la gente que se que vacune, se vacune. Sí. Sí, sí. Mira gente... también la gente de Ciruelillo Que me ha tirado también Están vacunando el supermercado Juan Me parece por ahí cerca La de Ciruelillo. No no la tercera, están ¿Eh? Que no hay excusa el supermercado Juan por ahí Están los muchachos Néfi Molina Jackson de Jesús La juventud está por ahí sí, sí, sí. Eh, eh, Eso es en la calle Caonabo sí, sí, sí. Vaya vacuna ahí si hay muchachos Que estamos aquí para señor